persona nunca se convertirá en lo que tú tanto deseas porque esa persona no te hará feliz o al menos no como tú quisieras no como tú quisieras